Hoy día estoy en un nuevo video Con mi mejor amigo Rodrigo ¡Hola chicos! También tenemos una sorpresa para los suscriptores. Como saben, creo que ya han visto El despertar de la fuerza Y creo que ya lo saben Es mi querido amigo BB-8 Un muy curioso robot Que apareció En la película El despertar de la fuerza Bueno, vamos a abrir la caja Sabemos que es el empaque, el control remoto con el símbolo de la, re de la rebelión, de queridos amigos. El robot? Espérate. Como sabemos, este curioso robot apareció en el despertar de la fuerza, que fue encontrado en Tatuín junto a Rey, caminando por el desierto. Este robot, demasiado curioso, es uno de los mejores droides, más, como decir, más leal que cualquier robot, Pero Con demasiada victoria en el último Jedi y en el disfrutar de la fuerza. Como sabemos, este droide tiene un dueño, y su dueño es el famoso capitán, el conductor de la nave espacial de la Revenida. Espero este muy curioso si ver. ¿eh? Pero si utilizan espero o tengo cuidado no, es que se rompa. También estos juguetes son los de droid ¿Por qué pueden porque, mira, este robot tiene un imán y abajo, adentro de esto tiene como unas rueditas, unas rueditas que le hace? y un imán que lo hace mover su cabeza. ¿Qué cosas venía en la caja cuando te lo regalaron? En la, la caja vino las instrucciones, este robot y su mano. Este robot se puede desarmar Pero no lo quiero hacer desarmar, no quiero que se rompa ¿Y cómo lo y ¿Cómo funciona? Si lo dejas 5 minutos apagado, él, él mismo se carga Trae batería, pero él mismo se carga cuando lo deja 5 minutos sin hacer nada Este video ya llegó a su fin Espero que les haya gustado, hasta la próxima y que la fuerza nos acompañe, suscríbanse al canal, bye.